Hola amigas y amigos del rincongráfico.com y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para el día de hoy les enseñaré cómo crear el efecto de tela en Autodesk 3ds Max como el que ven en pantalla. Al final de este video tutorial serán capaces de crear esta simulación de manera fácil y rápida empecemos lo primero que haré es decirle a 3d max que me resetee la escena para crear una nueva y me voy a la vista perspectiva la maximizo y lo primero que haré será crear un plano en modo square, es decir totalmente cuadrado luego de eso voy a crear una tetera y voy a crear otro plano que va a ser el que me va a a servir para hacer la simulación de tela, más o menos de este tamaño, lo subo y lo voy a aumentar sus segmentos desde acá desde la pestaña modificar y lo voy a subir a 40, tanto los de envergadura como de ancho a 40, para, qué? para que la calidad de la simulación sea mucho mejor. en 3ds max hay una paleta que se llama más fx que es esta que ustedes ven acá si esta paleta no la encuentran simplemente dan clic sobre cualquier lugar de las paletas de, de la interfaz de 3 d max en este caso la oculté y simplemente clic derecho y le dan más fx toolbar o paleta y ahí está bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos que esta tela, como lo vieron en el ejemplo, caiga y cubra la tetera. Lo primero que vamos a hacer es crear unos objetos sólidos estáticos. En este caso va a ser la tetera y este plano que va a ser el piso. ¿Para que Para que nuestra tela no, no, no, no siga derecho. Lo primero que vamos a hacer es darle clic acá a este plano y me voy a ir acá y le voy a decir set selected as static rigid body, es decir, configurar como un cuerpo rígido estático. Ahí está. Y acá en la en la en la pestaña modificar ahí ya me aparece, no le movemos nada, no hay que moverle absolutamente nada selecciono la tetera y lo mismo lo vamos a, a configurar como un cuerpo rígido estático y ahí está ahora seleccionamos nuestra supuesta tela nos vamos aquí a este icono de, de, de remera o de, o de camiseta o de t-shirt como lo quieran llamar y le voy a decir configurar selección como un objeto de tela o de ropa lo selecciono y ahí está ahora para que para yo poder crear la simulación antes de, de, de, de crearla como tal me voy a estos controles y acá le puedo decir iniciar simulación al, al iniciar o al darle a simulación lo que hace es crearme una simulación pero todavía no me ha creado la, la animación muy bien ahí ven que ya lo generó rápido y fácil como les decía desde un comienzo muy bien ahora para hacer la simulación simplemente con el con el plano seleccionado me voy acá a modificar donde dice m -Cloud y pulso un botón que hay acá en la parte de arriba está al principio que se llama bake bake que es en este caso bake lo que va a hacer es generar fotogramas basándose en la simulación es decir va a ser la animación lo puedo hacer desde acá o con el mismo plano seleccionado Me puedo, me puedo ir acá a parámetros del mundo y simplemente me voy acá donde dice herramientas de simulación y le digo bake all o bake seleccionado entonces digamos le voy a decir bake seleccionado o es lo mismo que acá entonces digámosle acá y ahí me va a empezar a, a generar la, la animación ya de ya la simulación como tal. Muy bien, y ahí están los los fotogramas. Ahí está. Y ahí quedó nuestra, nuestra simulación. Si nosotros queremos borrar los fotogramas de la, de la simulación, simplemente le decimos on bake selected. Lo voy a hacer para, para, que, para que aprendan, lo pueden hacer desde acá o desde acá le voy a decir on bake. Y ahí borró la, la animación de la, de la simulación. Y lo vamos a volver a hacer otra vez, ya desde acá. Ya se va a morar un poquito menos porque ya, ya lo tiene en la memoria del caché. en la descripción del video les dejo el archivo editable en .max para que lo puedan descargar y usar de manera gratis para que vean cómo está hecho el efecto o la simulación de la tela y ahí está, ahí quedó de nuevo bueno amigas y amigos del rincongrafico.com espero que este video tutorial les haya gustado y les sirva